Estimados amigos de Extreme Basers, Espero que se encuentren excelente Y sean bienvenidos a un nuevo video En videos anteriores me han preguntado ya varias veces Déjenme bajarle aquí Me han preguntado varias veces que por qué no pongo un equipo de car audio en casa Y pues como ahorita tenía el subwoofer kicker solo X desmontado que por cierto muchos me preguntan que pues si no que ya lo había vendido así es ya lo había vendido pero pues ya lo volví a comprar nuevamente así es amigos que en esta ocasión debido a las peticiones que me han hecho anteriormente y aparte pues también me gustaría escuchar el subwoofer kicker solo x pues aquí en nuestro pequeño taller pues a ver qué tal se desempeña no? ha de ser algo rudo <risa> Y pues bueno ahí está el subwoofer ya conectado eh, con el amplificador carbon audio de 3000 rms Está conectado a uno Y pues ahorita el amplificador solamente está encendido Con la fuente de alimentación de 100 amperes Ya que pues la batería está en el carro amigos Y como pueden observar ahorita pues se encontraba lloviendo Y pues la verdad tengo frío <risa> de ir por la batería así es que pues vamos a ver qué tal se desempeña con esa fuente de alimentación ya si se apaga el amplificador pues ni modo tendremos que ir por la batería aquí tenemos nuestra bocina portátil que fabricamos en el video anterior si aún no lo han visto aquí arribita se los dejo y pues sin más amigos veamos qué tal se escucha el smoofer kicker solo x en nuestro pequeño taller Así es que comencemos por cierto para los que son nuevos también de este cajón acústico tengo un proyecto si lo quieren ver también aquí arribita se los dejo así es que sin más amigos vamos a poner algo de música algo tranquilo primero nuestra bocina portátil será los medios algo, algo relax por el momento vamos a ver amigos yo no lo he escuchado apenas voy a ver tantito. Uh. Uh. ¿Aún está bien bajito, amigos? Y tiembla bastante el suelo. Subir un poco más. A ver si no se enojan los vecinos. cosas, amigos. Se apagó el amplificador. Y pues sí, no va a aguantar, amigos. bien amigos se me hace que pues sí tendré que ir forzosamente por la batería ya que si no pues no va a aguantar esto y bien amigos ya quedó lista la batería ahora sí a subirle sin miedo vamos a poner un cumbión bien loco y a ver cómo suena Eso fue el Cumbión Loco. Vamos a poner otra canción. Ahora vamos a ver cómo se escucha esa. Uh. Aquí tenemos un Firulais, amigos. Vamos a ver si le gusta el bass al Firulais these niggas been up and, crushed, and love, and loving only bars. So I pull a card, kill a dope, break a whole dime. Puse el cajón en esa parte Para que haga un poco más de acústica Vamos a poner la última canción Ya que si no, pues van a venir los vecinos Y pues nos van a echar la patrulla Amigos Aquí está el Firulais Vamos a subirle No sé si se alcanza a apreciar la presencia del bajo, amigos, pero es brutal, la verdad. y pues bueno amigos, espero que les haya gustado este video del subwoofer Kicker Solo X en casa de nuestro este car audio en casa extremo. Pues bueno amigos, muchas gracias por ver este video. Si les gustó, por favor, dejen su pulgar arriba y háganme saber si les gustaría ver más demos del subwoofer Kicker Solo X, pues aquí en nuestro pequeño taller antes de que pues recoja el amplificador, el, el cajón acústico antes de que quite el subwoofer ya que pues obviamente no puede estar aquí ya que si no, se va a empolvar bastante y pues bueno amigos, muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video adiós despídete guau, guau bien amigos, aquí estamos escuchando música de paz y armonía para estar conectados con nuestra conciencia y pues vamos a relajarnos un poco piensen en un paisaje, en un paisaje. y relájense sientan la música